Saludos, ahora me llegó el momento de grabar algo que he querido poder grabar desde hace años y esto es una invitación a un siguiente retiro presencial que ya son cuatro años desde la última vez que pudimos hacer un retiro presencial que fue en 2019, antes la pandemia. Hemos vivido muchas cosas. El mundo siempre cambia, pero ahora sí realmente ha cambiado. Las inseguridades económicas, físicas, a raíz de la experiencia del confinamiento, y de vivir con una enfermedad tan grave en nuestro alrededor. También estar viviendo esta época donde el, la crisis ambiental nos está llegando cada vez más cerca y visible. Inundaciones, cambios climáticos cada vez más obvios, pérdida de hábitat, esto se nos está haciendo más visible. Y con esto también mueva cosas internamente para nosotros, genera un ámbito diferente donde sí hay cierta incertidumbre real en la vida ¿Mm? también hemos pasado en estos años por ¿no? momentos de, donde la violencia explotó en nuestras comunidades y en el mundo incluso guerras que ¿no? nos hacen ver lo frágil que es la vida y dentro de todo esto la práctica espiritual para muchos ha sido un ancla o un eje y al mismo tiempo el modo de practicar ha cambiado estamos principalmente en línea estamos reuniéndonos a través de pantallas y para algunos esto hace que hay acceso a más cosas, pero al mismo tiempo ¿no? el dharma tiene que ser real. Un dharma virtual es complicado. Necesitamos tener estos momentos de asegurar que, que, que estamos realmente conectando con algo real, ¿verdad? Y al mismo tiempo, Dentro de nuestra comunidad budista hemos vivido uh, situaciones de denuncias por parte de grandes maestros que, que aumentan cierta sensación de, de que las cosas se están moviendo demasiado. Y esto, todas esas circunstancias nos llevan a necesitar tener otra óptica, ¿qué estamos haciendo con nuestra práctica? Y cómo nuestra práctica espiritual y este camino que estamos compartiendo realmente puede ayudarnos a vivir las vidas que ahora tenemos. ¿Mm? Y el retiro que vamos a llevar a cabo en octubre en San Luis Potosí, cosa que me da enorme alegría poder anunciar, vamos a estar explorando estas preguntas, cómo en todo este contexto nuevo que estamos viviendo, con todos los cambios que han habido cómo hacer que las herramientas que recibimos del Buda realmente estén funcionando para nuestras culturas, nuestros psiques y nuestros contextos. Y esto es un proceso que, que coincide con el punto donde estamos como comunidad, con más de una década de estar aplicando las enseñanzas del Buda y, y viendo cómo ¿no? en, en un contexto tan distinto pueden echar raíces. Y la comunidad está en cierto proceso en su maduración o en un un proceso necesario de naturalizarse en los terrenos donde llega, que el Dharma del Buda, sus enseñanzas, son para llegar ¿no? a, a, a la parte medular de nuestro ser, a llegar a nuestro corazón, Tener, no ser cosas abstractas, exóticas, ajenas a nosotros, sino de hablar a nuestra realidad. ¿no? Y para asegurar que esto está haciendo, sí requiere cierta óptica de ver en qué sentido está ciertas enseñanzas desde entre los 84 mil enseñanzas del Buda. El Buda dejó una tremenda diversidad de métodos y enseñanzas y perspectivas. ¿Cuál entre esta enorme diversidad realmente son relevantes y hablan a nuestros contextos y que son construidos por otras formas de organizarse socialmente, otras mentalidades, otros, no, otros contextos que no son nuestros. Y de nosotros saber que nadie más puede venir y decir para nosotros cómo el Dharma puede naturalizarse en nuestras culturas porque cada quien tiene que conocer su cultura y su psique y su mente. Y ahí la parte de, de la responsabilidad y también la oportunidad de nosotros ser adultos en nuestros procesos y ver, ok, yo puedo respetar y admirar todo esto, pero no todo va a funcionar para mí. ¿Cuáles son los criterios que yo puedo utilizar para ver si las prácticas están funcionando para mí como deben de funcionar? ¿Eh? Esto y muchas otras preguntas son cosas que necesitamos tener sobre la mesa para poder pasar por este proceso que ya cada cultura que recibe el budismo y hace suyo, tiene que pasar de hacer suyo, el dharma. Nadie más puede hacer nuestro el Dharma que nosotros. Y este retiro vamos a tomar la oportunidad de estar explorando estas preguntas juntos, siempre y cuando afianzándonos a las raíces. Un regreso a las raíces del que, de las enseñanzas en la India que tenemos del Buda. ¿Oh? Mirando las prácticas que tenemos de este contexto mirando ¿no? las imágenes, mirando las ideas, mirando los valores originales para afianzarnos ahí, para poder ver, ok, ¿qué, ¿qué puede ser cultural? ¿Qué puede ser más bien para otro contexto? ¿Y qué de esta fuente realmente va a poder germinar y echar raíces en nuestras tierras? Y vamos a hacer esta exploración con el formato que acostumbramos a hacer en los retiros, donde tenemos meditación de calma mental, tendremos meditación de amor bondadoso, de meta, tendremos otras meditaciones guiadas, y tendremos enseñanzas, tendremos grupos de discusión. Vamos a tener ejercicios o actividades grupales en este retiro, y por supuesto, como siempre, yo estaré allá hablando ¿no? en, en diferentes conferencias diarias, ¿no? Y lo, la experiencia va a durar una semana completa. Esto nos da el tiempo de realmente tener el lujo de abrir ¿no? carpetas y mirar qué hay y hacer como esta exploración de los temas que tenemos personalmente sobre el tintero, vamos a estar utilizando el concepto de campos búdicos que viene del budismo Mahayana para ver qué es que estamos haciendo juntos como una comunidad cuando nos vinculamos con otros practicantes qué estamos construyendo juntos Vernos como personas que no nada más pertenecen a algo, sino co-construyen algo y ver qué es que co construimos. Y al mismo tiempo ir observando cómo yo puedo importar esos recursos a mi vida, a mis contextos, para que sean de beneficio para mi mente, para mi corazón, para mi familia, ¿no? y para mi comunidad. Y será esta oportunidad que yo y posiblemente tú has añorado, hemos añorado desde hace mucho tiempo y me da enorme alegría poder decir que nos vemos en San Luis Potosí en octubre. Y si puedes venir presencialmente, Será maravilloso poder estar reuniéndonos para practicar juntos y explorar juntos y juntas. Y veremos para quienes no pueden venir cómo abrir oportunidades para alguna participación a distancia. Y espero vernos en San Luis. Gracias.